En relación a la propuesta que traen hoy a pleno para aprobación, voy a centrarme en una cuestión que consideramos prioritaria y es el informe de evaluación de impacto de género. La actuación planteada sí tiene impacto desde el punto de vista de género y plantea una serie de razones que creo importante señalar. Y me voy a ceñir a las palabras que el propio departamento ha trasladado en su informe. En primer lugar, la construcción de once viviendas unifamiliares dentro de un recinto privado, perfectamente acotado de espaldas al exterior, tiene un impacto de género negativo porque no contribuye a hacer ciudad, sino todo lo contrario. En vez de generar seguridad en el espacio público, por ejemplo, creando espacios públicos de calidad para el encuentro, por ejemplo, separa, individualiza y dificulta construir comunidad, un modelo que rechazamos por la segregación que potencia. En segundo lugar, es una actuación que fomenta el uso del vehículo privado frente al transporte público porque la accesibilidad total solo está garantizada en este caso mediante el uso del vehículo privado, utilizado en mayor medida por los varones, por lo que las mujeres menores y dependientes tienen mayor dificultad de acceso. En el caso del uso de transporte público, la línea número 28, el recorrido desde la parada más cercana, la de hospitales, hasta cualquiera de los accesos peatonales al recinto, no es un itinerario accesible. El primer tramo de ambos recorridos tiene una pendiente superior al 6% permitido por la normativa vigente. El proyecto justifica la seguridad por la configuración cerrada del recinto. El problema está en cómo llegar hasta cada uno de los accesos, los cuales desde el departamento confirman que no transmiten sensación de seguridad, disponen de aceras estrechas o carecen de ella en uno de los lados. Caso de la calle doctor Beguitistein. Y están delimitados por muretes o verjas de cierre y setos superiores en la mayoría del recorrido. Solo existen accesos rodados o peatonales a las diferentes fincas que los delimitan, de modo que la sensación de inseguridad en caso de agresión puede ser importante, especialmente de noche. En la zona en la que se ubica la actuación no hay un solo comercio o equipamiento público, excepto el Hospital Donostia, que está en las inmediaciones. El único centro de enseñanza de posible acceso a pie es un centro privado. La actuación prevista en el plan especial carece de todos los elementos urbanos, esto es comercio de proximidad servicios y equipamientos públicos que nos ayuden en la conciliación de la vida laboral y familiar y a colocar el sostenimiento de la vida en una posición central. La actuación propuesta, por tanto, tiene un impacto de género negativo. Más allá del informe de igualdad, es básico que se tome como referencia el documento de Macunde relativo a la evaluación de impacto en función del género en la planificación territorial y el urbanismo, donde se habla de la necesidad de configurar la ciudad desde una perspectiva de gestión del tiempo en la que la escala de barrios sea prioritaria y por tanto haya un sistema de equipamientos en los barrios que responda a las necesidades del cuidado de las personas, contribuyendo a la conciliación de la vida laboral y personal. Sin embargo, vemos que fomentando proyectos como este se apuesta por un urbanismo segregador. De Ciudad Dispersa, un modelo que crea un estilo de vida individualista y, como dice el autor de La España de las Piscinas, Jorge y López, podría resumirse en el lema «Sálvese quien pueda». Lo que hacen aquí o en Atocha no es algo aleatorio. Fomentan un modelo determinado de desarrollo que está pasando de forma constante en todos los sitios. Es un modelo funcionando a pleno rendimiento, que tiene un objetivo claro, que es el de segregar, esto es, el de generar desigualdad. Y ante esta apuesta lo tenemos claro. Vamos a estar siempre en contra. Es que ricasco.